Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía Cine. a través del programa de Fomento al Cine, Cine. Mexicano. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea en el momento en el que están escuchando este podcast. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y ahora, bueno, en un capítulo súper, súper especial, porque nuestra invitada de hoy es artífice de nuestra primera incursión fuera de las como tal como festival fuera de las fronteras de México ya hemos tenido otras incursiones hemos mostrado y no me canso de presumirlo hemos mostrado cine experimental mexicano incluso en lugares tan remotos y e inimaginados como eh, Addis Abeba en Etiopía entonces eh, iba ya estaba a punto de decir que el, eh, iba a estar solo platicando solo pero no finalmente el maestro Bundt se ha dignado en acompañarnos casi desde las sombras. Parece ahí una figura fantasmal, pero bueno. Sí, está está acorde a, a, a la noches. temporada. Hola, día ¿cómo estás? ¿Cómo Entonces, vas? Es, es, Estamos acordes a la, a la temporada de, de Día de Muertos. Entonces, pues... Parece el maestro, Bond? ustedes no lo van a ver, pero esa película mítica de... Ay, se me acaba de escapar el título de esta que es el fan footage, pero es La Bruja de Blender. La Bruja de Blender. Ah, qué linda. Sí. Pero bueno, pues ya, ya para variar, el Maestro Bull ya nos echó a perder la sorpresa porque ya mencionó el nombre de nuestra invitada de, de hoy, y pues bueno, ya vamos a presentarla como se debe. Ay, <risa> lo siento. <risa> eh, siempre, Perdón. Trans, siempre transgresor el maestro Wu. Sí, pues es, es, este, es, es la provocación exacto. que le queda a uno, porque pues, lo experimental es provocador. Entonces, exacto, exacto. Bueno. bueno, bueno, pues ella es Lía Dansker, que es nuestra eh, embajadora plenipotenciaria en, sur, en, en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica en general. Pero en esta ocasión, ella nos eh, graciosamente nos ayudó a concertar la lo que será la primera edición de Ultracinema Asunción en el mismísimo Paraguay. Gracias Lía, gracias por, por estar aquí y bueno, pues por toda la chamba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué andas por allá? No, muchas gracias Micha, muchas gracias Maestra Boom Para mí es como precioso poder traer acá la semilla de, del Festival de Ultracinema. Todavía hoy, después de la última función, recordaba con algunos de los espectadores la primera vez que te vi en el LEC, llevando un montón de proyectores y contagiándonos a todos ese amor por ese cine no usual, o este cine contrahegemónico, como le podamos llamar, ¿no? Y pues yo muy feliz de estar ayudando en esto. Y recuerdo que, bueno, platicamos de justo este año que empezamos a buscar cómo expandir nuestras fronteras fuera de, de México. Y pues bueno, buscábamos la opción de que fueran en Argentina, ¿no? De, digamos, ahí al menos, en, a, si no en Buenos Aires, al menos en, en Corrientes, que es donde, donde eh, vives cuando vives por allá. Eh, no sé si eres, de, si eres de por ahí, ¿verdad? De, de ese rumbo. De... Sí, yo nací en Corrientes, pero fui recriada en Buenos Aires porque fui a hacer la universidad ahí, y recriada en México, ¿no? Entonces, pues ahí se van mezclando sí, las capas geológicas. Sí, sí, sí. Digo, ya tienes la doble nacionalidad, si no la tienes ahorita, te la otorgamos. Por favor. <ríe> y bueno, eh, platicábamos de eso, y, y pues resulta que tuviste más eco fuera de las fronteras argentinas, y eso, bueno, pues está maravilloso. Eh, me gustaría... Sí. Dime, dime. No, sí te decía eso, que, que Paraguay siempre es como un lugar muy receptivo y muy hermoso y muy mágico, ¿no? En ese sentido, yo creo que Paraguay y México tienen mucho en común. Sí, entonces, bueno, pues estamos muy contentos ahorita que estamos grabando el, el podcast. Ya está Lía allá en Asunción, ya pasaron un par de actividades, un par de días. Y bueno, antes de llegar a, a, a que nos cuentes cómo... Cómo lo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto? ¿Cómo ha sido el público y demás? Eh, empecemos pues, bueno, por, por, por, por esto. Ya, ya nos, nos platicabas un poquito que lo, lo son, son, son, tienen algunas cosas en común. Pero bueno, ¿qué te, qué te motivó a buscar eh, pues apoyo y espacio en, en este lugar, en, en Asunción, para ser más precisos? Asunción está muy cerca de Corrientes y fue un poco una casualidad. Pero también tiene que ver con esto que te decía de, de Asunción que, que, y de Paraguay en general, que son muy receptivos y siento que es una sociedad muy generosa en cuanto a que uno por ahí hace una propuesta desde afuera y, y la ven como si es viable, si es propicio, no están tanto evaluando si es o no local, ¿sabes? Eh, tal vez... Eh, ciertas como historias de, de, de encuentros y desencuentros entre pueblos, hacen que haya fronteras más fuertes y fronteras más permeables. Y yo siento que Paraguay es como un pueblo muy generoso en ese aspecto. Y también creo que llegamos en un momento en el que la escena local del cine experimental paraguayo o regional, porque la convocatoria incluye... A gente de Corrientes, de Formosa, que es son la parte argentina, digamos, limítrofe con Paraguay, eh, estaba necesitando también un espacio para poder mostrar su obra, para poder mirarse, ¿no? entre sí. Y en ese sentido, creo que que también era una necesidad de aquí tener un encuentro de cine experimental, no. Sí que fue así una conjunción muy buena. Como decimos, se alinean los astros y pues eh, esto se hace, se hace imparable, ¿no? Tal cual. Pues qué, qué maravilla. Y bueno, eh, desde el principio teníamos ahí como idea de, de qué hacer y qué no hacer y cómo, cómo plantearlo. Y al final, bueno, se, creo que se decidió de una manera muy, muy interesante porque además de las funciones, eh, tú misma estás dando un taller. Está, por supuesto, participando nuestro querido amigo David Paredes, dando otro taller y se convocó una muestra regional que, que estuvo, bueno, está interesante, pues, o sea, sí, sí notamos ahí, bueno, ya entraremos en esos anuncios. pero bueno, platícanos más bien, tú cuéntanos qué, qué, qué ha pasado, qué ha sucedido ahorita, en, hasta ahorita, y qué nos espera, qué, qué puede esperar la gente allá en, en, en Asunción. Mira, lo que tú contaste es un poco así, la gente, lo estamos haciendo aquí, en el Centro Cultural de España, en Asunción, que así entre amigos le llaman el Juanle, y un poco los directores del centro acogieron esta propuesta de una manera generosa y dijeron hagamos una convocatoria local, o sea, todo lo que nosotros le proponíamos, que, que habíamos pensado juntos eh, encontró un espacio de apoyo en, en el Juanle, ¿no? Entonces, pues hicimos esta pequeña convocatoria que se va a mostrar, los talleres, que van sembrando como espacios muy interesantes para, también para futuras obras. Y creo que tenemos la programación de ultracinema, tenemos, eh, cerramos con el programa sobre Meca, que curó el maestro Bunt. Así que creo que es una, una programación muy interesante, que incluye también eh, algo que me interesaba a mí mucho probar, que es eh, experimentaciones a distancia entre Argentina, eh, perdón, entre Paraguay, esa parte habría que borrarla, entre, porque en Argentina no nos quisieron, ¿ah? <ríe> entre Paraguay y México, que son eh, obras que se van a hacer en vivo a través de internet el último día. Entonces eso me parecía muy interesante porque es una forma de tratar de, de unir estas preguntas que tenemos en la distancia y de que se produzca este espacio experimental dentro, de la misma, dentro del mismo festival, ¿no? O, o, oye, Lía, y, y, sí. ¿y cómo ha sido, cómo, cómo ha sido la, la, la recepción? Ya, ya, nos, ya nos platicaste un poco que el público paraguayo pues está como muy receptivo, pero de estas actividades, ¿qué nos podrías platicar de cómo las ha visto el público...? ¿Cómo ha participado el público eh, en los talleres? ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Cuáles han sido como los comentarios más relevantes que, con los que te has quedado de, de estas actividades? Mira, lo primero que tengo para contarles es la función de apertura, que ahí eh, con Micha pensamos una, una cuestión diferente que la que se hizo en Ultracinema México, Abrimos con una película que es aquí muy emblemática, de los años, del 69, es una película experimental que se hizo en plena dictadura eh, en la época de Streisner y la verdad que fue una función muy emocionante porque vino el, el equipo técnico de, de esa película. Entonces contaron cómo la restauraron, cuándo volvieron a hacer la música, por qué se censuró, cómo corrió peligro sus vidas, entonces a mí me pareció que fue una función maravillosa, con bastante público para hacer un día martes, casi trasnoche, y, y me parece que también nos muestra cómo, qué, qué importantes son estos festivales cuando revisitan historiográficamente situaciones experimentales de, de una región, ¿no? entonces fue muy emocionante. Y después, bueno, los talleres, mucha gente joven, con mucha gente de, de acercarse a lo experimental, de, con muchas ideas. El, el taller que estamos haciendo justamente revisita esta, esta película que se llama El Pueblo, de Carlos Aguier Y entonces pedimos que los alumnos trabajen sobre El Pueblo, tanto desde la visualidad como el concepto que es el pueblo, que es Latinoamérica, que fueron las dictaduras, que son las voces que se quieren callar, y, y esto es lo que al final se va a cerrar con el Live Cinema, que va a ser un grupo de, de Tijuana Antropotrip, que son también amigos de la casa, eh, que va como re, remixar ¿no? las imágenes de la película original con la imagen que hagan los alumnos del pueblo. Entonces ahí pues vi como una conjunción muy interesante entre esta nueva generación, como reconectándose, ¿no? Para mí fue muy emocionante. Yo sé que en México no hubo, las, por suerte, las dictaduras que hubo en Latinoamérica, pero para todos los que vivimos en, o cercanos a países con dictaduras sabemos lo que es estar silenciado en un momento. Entonces ver que estas voces, pueden comunicar ¿no? y hacer como un hilo y coser esa parte. Eh, la verdad es que me encantaría que, que esta película del pueblo de algún momento se, se viera en México, ¿no? porque es impresionante una película de esa época con tanta experimentación y políticamente tan activa. Entonces pues ahí eh, fue muy interesante y también fue muy interesante lo que pasó hoy, eh, hubo una tormenta en Paraguay muy fuerte y a pesar de eso hubo bastante público, mucho público en la sala para ver la función oficial de un Ultracinema y después de eso, como quedarnos a pensar entre todos un ratito que no estaba previsto pero hablar entre todos de las películas ¿sabes? Entonces eso fue muy emocionante ver como en el medio de la sala por sí misma apareció esto del compartir, ¿no? Muy hermoso así que Súper agradecida por, con ustedes por traer esta programación aquí. Sí, qué, qué maravilla, Lía. Yo veía, nos, nos eh, etiquetaron en Instagram, y veíamos ahí, no, no, obviamente no, no sé quién era, pero era un personaje hablando de manera muy emotiva sobre la película. Supongo que, como dices, fue alguno de los participantes que, que, que se convocó a la sala y que compartió esto, que es, es fundamental, ¿no? Ya lo, lo, lo hemos platicado en, este, en el podcast, lo, hemos platicado, lo acabamos de platicar en esta conversación de, de, de hacia qué, qué rumbo va el cine experimental, tiene que ver con, con y, y que es una carencia del cine, de, de las escuelas, al menos de las escuelas de cine tradicional, que de repente se les olvide el pasado. Y pues acá en Ultracinema tenemos el pie bien metido en el archivo, ¿no? no solo para reutilizarlo y para reemplearlo y para hacer, crear cosas, sino para valorarlo como tal, entonces que se haya dado esta posibilidad de, de, de que los jóvenes revisiten esta película, que vean que no, no, no o sea, ya hay gente que se atrevió a hacer cosas, como, aunque las condiciones eran adversas se atrevieron a hacer cosas eh, en su momento y que lo puedan compartir estos personajes que, que, que aún siguen con nosotros, lo puedan compartir con con las nuevas generaciones, pues me parece fantástico, es un punto, o sea, el cine sirve para estas cosas también, ¿no? Para, para ser un punto de encuentro intergeneracional y de, y de altísimo aprendizaje, por supuesto, ahí tienes que... Vente, vente con una copia porque acá la... la, la seguro la programamos y buscamos un, un entorno que igual, que genere cierto diálogo, ¿no? Podemos organizar algo con la Embajada Paraguaya acá y, y, y no sé, ahí a ver qué sale, pero seguro seguro la, la, la, la, la compartimos por este lado y, y bueno me, gracias. me me emociona muchísimo saber que, que hay jóvenes no que están ahí digo ya lo vimos en el en, en la, en, en la me, me invitaste pues a, a, a ver la, los trabajos locales y hay esas ganas no esa pulsión de de, de, de, de tomar los medios por, con, con sus propias manos y darles la vuelta cambiarles el sentido eh, como, como hacer lo suyo y eso es, es una necesidad que, que por lo visto es, es global, ¿no? O sea, las nuevas generaciones de, de jóvenes ya no se conforman con ver las mismas cosas que Hollywood nos, nos vomita todo el tiempo, porque son las mismas, ya, ya, ya con las mismas fórmulas, diferentes actores, el, el actor de moda, la actriz de moda, lo que sea, pero en esencia es la misma cosa, hay una crisis creativa muy, muy cañona se están refriteando un montón de cosas ellos mismos, ¿no? O sea, están, se están haciendo nuevas versiones de viejas películas, y eso habla pues totalmente de una falta de imaginación, que de este lado es, es, es algo que, que ha mantenido vivo al, al cine experimental, ¿no? ¿no? Como no hay límites, como realmente puedes hacer una película con lo que, te, con lo que tengas a la mano, pues esa libertad se, es, es, es a la que a la que muchos, muchos chicos jóvenes están, se están enfrentando y, y espero que les fascine tanto como a, como a nosotros. ¿no? Sí, yo creo que es súper importante, creo que eh, me corregirán ustedes si la cita no, no está bien, pero más que nunca me parece que la definición de mecas de cine es lo que hago para mis amigos, en este momento de crisis de la presencia, donde la gente está todo el tiempo viviendo en las redes sociales, sino en su, en su presente, en su corporalidad, ver gente que a pesar de la tormenta se acerca y habla de cine y termina la función y necesita sociabilizar lo que vio eh, y quiere sociabilizar lo que vio y le interesa la opinión del amigo y con eso proyecta su futuro próximo y su futuro creativo me parece que es un activismo que necesitamos, y en ese sentido yo estoy, lo vuelvo a decir, ¿no? muy feliz de participar de este festival, de traer ese espíritu de ultracinema a otros lugares, porque me parece que es el espíritu que nos reconecta con por qué nos juntamos un grupo de personas a mirar en común una película, para hacerla parte de nuestras vidas, para compartirla, para repensarnos a nosotros. Y en la escala, digamos, que eso se dé, no, no me parece tan importante, lo que me parece importante es que eso teje, ¿no? Teje nuestras vidas, y es súper valioso, y eso me emocionó mucho hoy. Un montón. ¿Cómo ves, Maestro Bum? ¿Cómo ves nuestra incursión paraguaya? Pues la verdad es que dan, dan ganas de, de estar por allá en, en presencial, porque es cierto que, pues sí, la, la, las, la, la virtualidad nos ha acercado, pero pues al mismo tiempo también nos dan ganas de, de, de, estar, de, de, de estar por allá. O, oye, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves? Porque Paraguay recibe pues influencia de los países vecinos, está como en una posición muy estratégica. Eh, ¿Hay intercambio de, pues, no sé, de programación, de cuestiones como culturales con los demás países? ¿O, o, o, o cómo afectó, pues, finalmente esta dictadura tan, tan larga, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo, cómo ves la situación de, de, del cine, de las artes en general en, en, en Paraguay con respecto a... Pues a, a su historia pues relativamente reciente. Mira, primero voy a decir que soy argentina y que soy de la frontera, ¿no? Y que todo lo que digo, lo digo con mucho respeto y por ahí estoy, tal vez no tengo la percepción que tendría alguien que nació aquí. Pero Paraguay es un país tremendamente curioso y yo creo que de alguna manera es el corazón del sur de Latinoamérica. Imagínate que todavía sigue muy presente para nosotros una guerra que hubo, que lastimosamente se llama la Triple Alianza, que fue Argentina, creo que Uruguay y Brasil, Brasil seguro, pero creo que Uruguay también, por eso serán los tres, pero podríamos decir que Inglaterra estuvo atrás de todo esto, que sería una cuarta alianza, eh, en donde estos tres países se pusieron como en contra de, de Paraguay, solo porque sí, solo porque había que destruir Paraguay, porque Paraguay fue en ese momento de los países que por ejemplo tuvo el primer tren de, perdón que me voy tan lejos, no voy a tratar de hacerlo breve, pero el primer tren de Latinoamérica, era como un país súper de avanzada, y, y esta... Este genocidio que hicimos, de alguna manera destruyó casi un 80% de la población. Tal vez mis cifras no son exactas. Entonces, Paraguay ha quedado siempre muy... Y después ha tenido una guerra con Bolivia por el Chaco boliviano. Entonces, Paraguay siempre ha quedado muy sensible de estos vecinos crueles que ha tenido, ¿sabes? En distintos momentos... Y entonces, por ejemplo, una forma despectiva de llamar a alguien es decirle curepa, que significa argentino, y en vez de ser hermanos, somos casi como unos traidores, ¿sabes? Por más que después en el uno a uno uno sea amigo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que eso hizo para mí, a mi modesto entender, de Paraguay una sociedad muy particular porque se ha nutrido siempre como desde Europa, o desde Estados Unidos, con gente como todo el arte de clase media alta, que ha salido y ha traído ideas innovadoras. Entonces Paraguay tiene, a lo mejor hasta hace unas décadas, una poca conexión tal vez con la escena argentina, estoy hablando como de hace varias décadas, ¿no? Eh, ahora por suerte está todo mejor, pero son como heridas que quedan. Y, y entonces por ahí hay gente que que tiene ideas muy innovadoras en Paraguay, que tal vez no son tantas, o sea, que en Argentina todavía ni existen, o en Brasil ni existen, pero tiene que ver con esto, que Paraguay se nutre de su propia historia, Paraguay, por ejemplo, el, el, un altísimo porcentaje sigue hablando guaraní, que es la lengua originaria, eh, que eso ni en México sucede, miren que, miren que yo amo México y sé lo que México ha conservado sus culturas prehispánicas pero aquí hay un porcentaje altísimo de gente que habla guaraní, y que lo habla como nosotros hablamos español, ¿sabes? No como una reliquia, sino como la forma de ser natural de ellos. Entonces, pues yo ni, ni siquiera me atrevería a decirte, esta, o sea, creo que está, me excede la comparación entre Argentina, Paraguay y Brasil, porque yo tengo como un amor y un respeto muy absolutos por Paraguay, por cómo ha logrado mantener una raíz que ni Argentina, ni Brasil... Bueno, no, no voy a hablar de otros países, pero por lo menos que en Argentina no existe, ¿no? Entonces, pues mis respetos, como dicen ustedes. Y la escena eh, artística paraguaya es así, como muy deslumbrante, porque es una escena pequeña, en porcentaje de población, porque imagínense que Paraguay son solo 8 millones de personas. Es, compáralo con Ciudad de México. Es como ¿no? la colonia Roma, o la colonia Condesa, donde vive Maestro Bunt. Ahí está. <risa> solo con la colonia Condesa, creo. <risa> o ese circuito Roma Condesa del Valle, creo que ya con eso se juntan los 8 millones. <risa> Qué interesante. Es muy particular. Y tiene una gran cultura campesina y tienen como conceptos del buen vivir y del compartir y una raigambre guaraní preciosa. Es muy, muy hermoso Paraguay. La verdad que estoy agradecida con ellos que hayan recibido, ¿no? Este. Pues qué maravilla. Y sobre todo que sean en un espacio tan interesante como se ve el Centro Cultural eh, Juan de Salazar que es el Centro Cultural de España. Mira que en Asunción nos tiene, el Centro Cultural de España en Asunción nos ayuda mejor que el Centro Cultural de España en México, me parece también increíble, ¿no? De hecho, lo, lo, los voy a taggear en algún momento, así como, gracias, que mejor <risas> ustedes que los de aquí, porque el espacio se ve súper se, se ve lindo. Y, y como ahorita estamos ahí, bueno, ahora sí que en contacto con ellos, porque nos estamos reposteando y tagueando mutuamente, Veo que tienen una, una actividad eh, muy prolija, ¿no? Con, con uh, en, en todos sentidos del, del, del arte. O sea, es como un espacio cultural que también nos platicaba David, eh, muy querido, ¿no? Muy, muy reconocido además. O sea, no es cualquier, no es cualquier teatro, el, el, el, no es cualquier centro cultural, ¿no? No Y es muy diversa su programación y me parece muy comprometida con ciertas líneas estratégicas como la ecología, lo experimental, la diversidad de género. Sí, es un espacio muy interesante y que me parece que en cierta medida también es muy democrático en el sentido de que por lo menos en Latinoamérica a veces nos cuesta mucho que reconozcan este trabajo, ¿no? que lo reconozcan como un trabajo esta, y... Y me parece que, que que eso sí pasa aquí no en el, en el juan le como le dices. yo yo yo yo me a mí me da mucha pena y además por la conversación que es tan tan tan interesante ya me dan ganas muchas más ganas de estar por allá, pero tengo que retirarme el día te agradezco enormemente pues te dejo con con Micha y pues Espero encontrarnos en algún futuro, pero presencialmente y si es en Asunción, pues mucho mejor. Muchas gracias, Lía, por estas, eh, por, por, por tus tus eh, eh, tus comentarios, pero también por el, el gran trabajo que han estado haciendo allá y pues pues esperamos encontrarnos en un futuro. Muchas gracias y buena noche y te dejo con Micha. Gracias maestro Hola. por pasar a visitar Yo sé que anda usted muy ocupado Ahorita buscando a la bruja de Blair Pues pues sí, para, a, a ver si no me llevo A ver si no me llevo un susto Ándele pues que, que estén muy bien Y si Adiós. quieres, solo una cosa Si quieres presentar eh, La curaduría de la exposición de Mecas Nos ah, encantaría sí, claro. Antes de que te o, Oye pues, pues sí Me, me, me gustaría mucho ¿A, a, ¿A qué hora es? Es el sábado a las ocho de la noche, eh, horario Paraguay, después te paso todo para ¿Cómo? que, si quieres horas? estés con nosotros. Son dos horas me, menos. Me, me, ¿Son dos horas menos? Aquí, o sea, ya allá, allá ya son las dos de la noche, aquí son las diez. Ah, ok, entonces, este sí, mándame la, la información y con mucho gusto. Sí, porque de todas formas, ese... hay un video de él presentando, pero bueno. Pero pues sí, sí, igual ya, también. y le gusta, al Maestro bunny le gustan los No, ni me gusta Si, no. me si me quieres gusta. estar, será fantástico para yo, nosotros. Yo encantado, agradezco muchísimo. Al contrario. Nos, nos estamos comunicando y muchas gracias. Ándale, pues. <risa> bueno, pues ya se fue el Maestro bunny a hacer la meme, porque también allá en eh, Montreal creo que son igual, creo que son igual en el mismo horario. Pero ah, como, mira. Pero como está ahorita de, de, creo que va a repartir la leche o el periódico muy temprano, no sé qué va a hacer. Pero bueno, ya lo dejamos, lo mandamos con su lechita y a dormir al maestro punto. No le preguntamos. ¿no? No, no, ya, ya, ya ves. Pero bueno, oye y bueno, ¿qué, qué nos queda por delante. Hoy, hoy estamos grabando este podcast en un miércoles quedan viernes, jueves, viernes y sábado. Eh, mañana, bueno, cuando salga el podcast, pues ya habrá pasado el jueves, pero cuando menos la gente se enterará qué que, que nos queda por delante de, de Ultracinema Asunción. Nos queda el viernes a las 6 de la tarde una mesa muy interesante en la que vas a estar, Micha, eh, y también van a ver directores de otros festivales, si los quieres nombrar, para empezar a pensar entre todos cuál es el, digamos, qué es lo que un festival de cine experimental puede ayudar a la escena local, ¿no? Eh, nos interesa mucho eso, escuchar desde Asunción para ver cómo posicionarnos, cómo ver si, si podemos continuar esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos esa, esa mesa, después tenemos otra función de ultracinema México, el sábado tenemos un taller precioso que le da David Wall, que es cine sin cámara, que es totalmente analógico, Después tenemos las experimentaciones México-Paraguay, que son justamente, eh, una es eh, con Mario Alvarado, que, hace, que es de Tijuana, es un mexicano que hace música con el cerebro, que va a musicalizar, a mí me ha gustado mucho esa mezcla, porque es como todo es programación y, da, y big data, y ya sabes, algoritmos, y que lo va a mezclar, con las imágenes de David Wall, que son totalmente analógicas. Entonces me gustaba como esta divergencia y lo precioso que queda esa mezcla. ¿no? Y va a mezclar con, con David Wall y con las imágenes que hagan los alumnos con David en su taller. taller. Uh -huh. Y después el, la, la otra experimentación es la que va a hacer un live cinema desde México también. Eh, la gente de Anthropotrip que también son de Tijuana sobre las imágenes del pueblo y lo que hagan los alumnos del taller sobre el pueblo. ¿no? Entonces ahí vamos a tener como esta, como un poco reunión entre todos para ver lo que podemos hacer en conjunto con estas experimentaciones a distancia y cerramos con la muestra del maestro Boone, curada por el maestro Boone sobre Jonas mecas Pues qué y que, maravilla. Pues ahí está sí. precioso. Sí, sí, sí. Saludos, por cierto, al buen Wecho, que es ahí la mente maestra detrás de Antropotrip. Que desde que empezamos a planear esta edición, eh, pues dijo, yo quiero entrarle, yo quiero entrarle, y bueno, finalmente se concretó esta colaboración, eh, pues iba a decir, trasatlántica, pero no, no, no, en realidad no atravesamos el Atlántico, pero bueno, el caso es que está, está bien, bien bonito. Sí, es, esa mesa, ya no, ya no supe si al final se logró integrar este colega de Cine Toro, que, que ya nos contestó al cuarto palabra. Efraín? No, no, él es el de Muta. Ah, perdón. Este, Efraín está, está Maya, estás tú, y creo que está la gente de Cine Toro también, ¿no? Está este, eh, Efraín Bedoya de, de Muta, de Perú, uh -huh. Maya Navas de Play, de, de Argentina, eh, Fernando Mouré, que es eh, eh, curador y crítico de arte de Paraguay, estoy yo, y te digo, este colega, Ahorita se me escapó su nombre, de Cine Toro, pero bueno, ya lo descubrirán. En... Fernando Moura eh, está haciendo en el Fanle una exposición preciosa que se llama Reactivando Videografías. Uh -huh. Es un curador de, de arte, pero especializado en en videoarte y cine experimental, digamos que son como hermanitos ahí, si bien son diferentes, son un poco cercanos. Y me interesaba mucho su visión de él, de cómo está la escena local, para ver esto que detectamos como una necesidad, ¿no? que haya un, un encuentro de cine experimental paraguayo, o en Paraguay todos los años. Claro, claro. Pues sí, va a estar buenísima la, la conversación, ahí los, los invitamos para que nos no, pues la sigan. No sé, no sé, ay, si no supe cómo va a estar. La van a pasar en algún otro Sí, de... yo creo que la vamos a pasar en el Instagram y en el Facebook del Juanle. Ah, perfecto. Eh, En vivo, ¿no? Ok. Sí, Así no, que no. Y ahí pues lo anunciamos. Maravilloso. Y eh, y pues bueno, nos, nos alegra muchísimo que, que esto esté sucediendo, como platicábamos día, es sembrar una semillita. Si germina y, y, y, y se puede hacer un ultracinema en el futuro, está fantástico. Si ellos deciden hacer su propio festival, su propio encuentro, está fantástico. Nosotros simplemente estamos en esta disposición siempre de, de contribuir, colaborar. en lo que, Incluso esperemos que esta mesa así le, le, le ayude a la gente con, para para despertarse y, y ver la necesidad, la urgencia, porque seguro hay una urgencia ya de, de, de un espacio como este. Y bueno, cuando menos nos quedará el orgullo de decir que nosotros fuimos los primeros, les, les echamos la mano, ya que ellos vayan en, en solitario, está, está maravilloso. Y bueno, nos queda poquito tiempo. No, en más. solitario no, acompañados con ustedes. Sí, pero bueno. Tal vez con un poco más de presencia local, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero pues... Es parte de, de esa comunicación del, del cine experimental que, que es como un archipiélago. Sabes que hablando con Fernando Moura, hoy a la tarde me decía, ¿Y si? porque él vive en Alemania a la mitad del año, y dice: ¿Y Si llevamos ultracinema a Colonia, así que por ahí pronto novedades. <risa> qué maravilla, pues nosotros sí. más puestos que un calcetín, porque justo eh, hace, hace rato platicábamos con, con otros colegas que nos interesa sumar esfuerzos hacia el sur para encontrarnos, para, para encontrar co coincidencias, para, para dialogar, para co compartir este, experiencias, para intercambiar programaciones, no, no nos importa tanto la mirada del norte, para allá nos interesa que nos vean, para que vean que se están haciendo cosas maravillosas, ni su validación, ni, ni, ni nada del norte nos interesa, pero del sur sí nos interesa reflejarnos, encontrarnos, porque al final pues somos todos... Hermanos, ¿no? Nos, simplemente nos, las geografías nos separan, pero como tú lo decías al principio, tenemos un montón de coincidencias y pues explotarlas. Se nos está acabando el tiempo el día porque ahora sí el maestro Bondo nos prestó su super cuenta, pero antes de despedirnos, me encantaría, sí, como él es, él es millonario, pues tiene su cuenta de, de, de Zoom que le paga. Nosotros somos pobres y estamos usando esta que se nos acaba. Eh, antes de, de que nos vayamos, me gustaría, ¿cómo, ¿pero tú cómo ves al público? ¿Cómo ves esta? esta pulsión, qué, qué pulsión tienes del, del público? Muy entusiasmado, ya te digo, lo que más me gusta es esto, que al terminar las funciones la gente se queda y sí. habla entre sí, entre nosotros, con gente que a lo mejor ve por primera vez porque se está poniendo en común la experiencia de ver un cine distinto. Y, y me interesa cuando se, se ponen las películas en palabras como la gente revaloriza, ¿no? La experiencia del cine experimental, que nos obliga a eso, a compartir. O nos lleva, ¿no? Nos obliga. Uh -huh, sí, Así sí. que las veo como con mucho entusiasmo. Ay, pues qué bonito. Pues sí, el maestro Punt se apunta, se apunta siempre a todas las, pero la verdad es que sí daban ganas de ir. Eh, no, Ojalá no... se pueda, ¿no? El año que sí. viene que vengan. Y no no, no no, nos pusimos las pilas, y bueno, siempre la, la, la cosa de hacerlo, este... Eh, pues que, estas cosas hay que hacerlas con mucho, mucho tiempo, entonces igual mañana podemos meter nuestra solicitud para el próximo año, igual sale para mí que sí, sí, seguro que sí no, acá bueno. está con muchas ganas, seguro que lo logramos, Buenísimo. hay que empezar a trabajar ya para el año que viene pues sí, esto esto no no, no, no se para hasta que, hasta que surja algo Lía, fue maravilloso, después de muchos intentos finalmente pudimos conversar y qué maravilla que sea que estando tú allá eh, esperemos que, que la gente lo disfrute muchísimo y, y pues que se haya la apertura de, de continuar, ya sea como Ultracinema o como ellos decidan, pero bueno, nosotros estamos más que dispuestos. Y de verdad de corazón te agradezco que hayas, eh, pues hayas puesto todo tu empeño, todo tu trabajo. Yo sé que estás en medio de otros proyectos, pero aún así tenías un ojo al gato y otro al garabato. Sí. Y este y pues que queden contentos no para que, para que nos inviten. Tal cual. No, muchas gracias. Yo estoy feliz de hacerlo. Y creo que nada, es un festival que, que quiero mucho y que se merece eh, todo el trabajo. Sí. Buenísimo, Lía. Pues muchas eh, gracias. Les recordamos que estén pendientes de la programación. Nosotros estamos replicando en las redes de Ultracinema. Toda la programación de eh, eh, Ultracinema Asunción y por supuesto de, de primerísima mano, pues de las de, en las redes de ...del Juan de Salazar, que es el centro cultural que alberga esta primera edición de Ultracinema Asunción. Y bueno, lo que viene por delante pues está, está maravilloso. Ya, ya decíamos, va a haber eh, una mesa de, de diálogo, una, un par de cosas experimentales ahí de cine, cine expandido, cine vivo... ...que no se pueden perder. Entonces, los invitamos a que sigan pendientes. Gracias Lía, gracias por desvelarte con, con nosotros ahorita grabando el podcast y los, eh, nos, nos escuchamos en la siguiente emisión de Nades Original, el podcast más pirata de las redes, que ahora ya llevamos varios capítulos sin de nuestra conductora estrella, que anda, anda cumpliendo otras funciones, eh, Carla González, nuestra conductora invitada, eh, Camila Perales, que también anda muy ocupada creando cosas allá en Bolivia, y el maestro Bund, que bueno, hoy, hoy iba a ir a buscar a la bruja de Blair, o no sé qué estaba haciendo, que solo estuvo medio programa pues eso le hará a medio sueldo, nada más entonces <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, y bueno, pues descansen muchas gracias Lía, cuídate, aquí seguimos un abrazo, bye Nada es original el podcast más pirata de las redes